Jesús nos ha dicho que Él no vino a abolir la ley o los profetas, sino darle plenitud, y pone cinco casos de cómo dar a la ley antigua plenitud. Hoy hemos escuchado el quinto caso y último, que nos habla de la ley del talión o la ley de la venganza. Jesús quiere hacer entender a sus seguidores un estilo de vida más perfecto y auténtico. Esta vez se trata de nuestra relación con quienes nos han ofendido. Jesús en la bienaventuranza nos ha invitado a luchar por la justicia. No importa que seamos perseguidos, pero en nuestro texto de hoy nos dice que no debemos buscarla como expresión de la venganza, pues la venganza nos lleva a cometer otras y más injusticias. La ley de la venganza es una espiral de injusticia que no sabemos dónde va a parar. Por eso Jesús nos invita a pasar de la venganza al amor sin medida. La llamada la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, era una ley que en su tiempo representaba un progreso. Quería contener el castigo de sus justos límites y evitar que se tomara la justicia por su cuenta arbitrariamente. Había que castigar solo en la medida en que se había faltado tal como, de ahí el nombre de Talión, de latín Talis. Pero Jesús va más allá, no quiere que se devuelva mal por mal. Pone ejemplos de la vida concreta, como los golpes o los pleitos, o la petición de préstamos. No hagan resistencia, dice Jesús al hombre malo. Preséntale la otra mejilla o cédele también el manto. Es uno de los aspectos de la doctrina de Jesús que más nos cuesta a sus seguidores. ¿Cuántas veces nos sentimos movidos a devolver mal por mal? Nuestro mundo aún no está preparado para que la ley evangélica del amor sustituya a la ley del talión. Por eso tenemos que tener la humildad de volverlo a escuchar, reflexionar y practicar. Hoy nuestro mundo se ha vuelto más violento en muchos lugares lo que más nos transmite los medios de comunicación es de muertes y venganzas. Pero precisamente porque hemos tocado fondo en los horrores de la violencia y la violencia institucionalizada, tenemos que ser más hombres y mujeres espirituales. Tenemos que escuchar, meditar y practicar el amor sin medida, como nos invita hoy Jesús. Jesús pues nos invita por una parte a luchar por un mundo más justo y por otro lado que no recurramos a la violencia. Ese principio tiene después explicando con algunos casos gráficos, paradójicos, hasta chocantes para algunos. Detengámonos en dos de ellos. Jesús dice el que te quiere demandar en juicio para quitarle la túnica se también el manto. La túnica era la prenda interior de vestir, el manto era la capa, la exterior. Es decir, si alguien te lleva a juicio por la ropa interior que llevas, pues cree que te la has robado. Jesús te dice, dale también la ropa exterior. La propuesta es de dejar al otro atónito. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con el dos mil. Los romanos, siguiendo una práctica persa, requerían de personas y animales para la realización de servicios públicos. El caso contemplado por Jesús es el del invasor romano obligado, obligando al judío a llevar una carga por espacio de un kilómetro. La propuesta de Jesús es, de nuevo, para dejar atónicos, dobra la distancia que te exige el invasor. Es decir, Jesús nos invita a hacer un mayor bien al que te, te ha hecho el mal. Solo así se vence la venganza. Nosotros como cristianos, nuestro Señor Jesucristo, nos invita a seguir luchando siempre donde haya injusticias, para que nosotros y nuestros hermanos vivamos los valores del reino de Dios, que son la justicia y la paz, de amor y de solidaridad. Estoy dispuesto a devolver bien por mal, acompañar dura, durante dos kilómetros al que me pide la mitad o prestar fácilmente mis cosas al que me parece no lo merece o tal vez no me las pueda devolver. O sea, soy una persona de paz, de reconciliación, no porque no me cueste perdonar, sino por mi decisión de imitar a Cristo, que el Señor los bendiga.